Black Leroy me estuvo mandando así como varios beats. Entonces yo tenía un abanico de muchísimos ruidos bastante buenos. Muchos eran este. Bueno, pues algunos eran eh, más, más duros, otros temas un poco más, este. Yacerones, más fonqueros. Y había una serie de opciones, pero a mí me empezó a dar como esa tendencia por agarrar estos beats como de corte más, este. Pues sí, yacerón, este. Se podría decir como. Este, de mucho pianito y como con ese, ese relax que, que me empezó a llamar la atención ¿no? yo agarré una serie de, de beats que empecé a trabajar eh, el primer eh, tema que, que le puse a, a música de sobremesa fue Lifestyle entre otras canciones que ya tenía empezadas empecé eh, también a, a designarle como pues eh, otros beats, algunas de ellas, ¿no? O sea, algunas eran como recicli, pero las terminé haciendo. O sea, eh, la, la, las retomé y las terminé. Por ejemplo, modo avión era una rola que tenía yo con Tino, ¿no? Teníamos un proyecto que, pues, lamentablemente nunca pudo ver la luz. Se grabó una maqueta en su momento, pero pues no se pudo. Eh, inclusive uno de los beats que él utiliza en, en tu antihéroe favorito, que es de Black Lidl, ese beat también lo íbamos a utilizar para ese proyecto. Pero pues, en eh, situaciones ya no pudimos. Eh, el, eh, incluso una vez lo vi me dijo, oye, qué onda, este ahí en el antihéroe. Utilicé el beat y demás. No, pues, ¿sabes qué chido? O sea, muy bien, ¿no? Qué, qué bueno que, que vio la luz ese beat y, y esa estrofa tuya también. Entonces, yo también agarré eh, del modo avión el beat que era de modo avión, lo íbamos a usar los dos. Yo tomé un pedazo, le puse otro pedazo, que me, me gustó cómo empezó a sonar, con, con, con el coro también que se agregó. Entonces, pues de ahí voló Modo Avión, por ejemplo. ¿no? Eh, cuestión de Rita, Rita es una canción también vieja, ¿no? hasta cierto punto es creo la más vieja del disco. De hecho, más bien esa podría ser la primera canción que obtuve del Música de sobremesa. Después Modo Avión... Eh, digo después lifestyle de, después modo avión fueron dando los fui tomando y vi que tenían o sea como ese, esa textura en común ese mismo pues digamos feeling que traía yo en ese momento y decidí empezar o sea darle forma o sea esto suena relax quiero hacer algo relax ya tenía la idea de que quería hacer algo como en ese mood Así que todos me sonaban como música de sobremesa, entonces decidí ponerle música de sobremesa. No sé cómo, pero siempre me las arreglaré. Si estoy aquí solo de paso, voy a darme otro rec.